¿Un paciente? Sí, lo extraño es que no es totalmente humano, lo hallamos en el bosque, es un ser irracional y a veces tiene momentos si de suicidio. Igual se ve aterrado, ¿qué se supone que es? No sabemos qué, qué es lo que sea, lo vamos a tener un tiempo aquí y vamos a hacer un estudio para mirar su comportamiento. ¿Pero qué tiene en la espalda? Estamos investigando, vamos a tenerlo un tiempo para estudiar su comportamiento. Al parecer, tiene trastornos de doble personalidad. Lo más aterrador es que una de esas personalidades es demasiado agresiva. No te acerques tanto, pero por... <risa> Mm-hmm. <laughs> ¿Murió? No sé, creo que sí.